cuando te miro contemplo la más amplia expresión de delicadeza porque eres una persona tan especial que me encanta estar a tu lado u babaobo y upucha saco es un término que se refiere a un personaje adulador que dice muchos elogios falsamente para caer bien, actuando de manera interesada en extraer alguna cosa o pedir algún beneficio en su favor, eso es sinónimo de jalabola, el sentir el aroma del jalabolismo es un motivador para escapar de ese lugar, porque eso te puede hacer daño, a uno no le interesa ningún planteamiento, ningún argumento, ninguna exposición. Uno puede escuchar, pero lo que a uno le importa es hacer correctamente sus cosas, seguir instrucciones para tener éxito y obtener la, la recomendación, o sea, la remuneración como resultado de la buena obra. Bien. Bueno, me equivoqué ahí, pero bueno, deja eso así porque no voy a ponerme a estar corrigiendo cada ratico. Ese Abel Ferreira es un técnico que está empezando, dando sus primeros pasos en esto. En un proceso de preparación mediante el ensayo y error. Por eso tiene varios errores, porque está aprendiendo. Pero eso no interesa, solo hay que dejarlo quieto, ignorarlo hasta que el tiempo le enseña a tener equilibrio, a comportarse como es requerido. Inclusive, si estando viejo no se comporta bien, que chupe, no le pare bola. Uno lo que tiene que estar atento de estar lejos de ese personaje, lejos totalmente, alejarse por un tiempo, alejarse para siempre. Así lo bendeciremos de un modo particular, ignorándolo por siempre. Uno no es maestro ni profesor para estar enseñando a nadie. Te quiero, cuídate. Fue un placer darte este mensaje y chao. Posdata, esa música de fondo es jazz. Se escucha bien, me encanta. Bueno.